Ya, arrancamos. Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Mire caballero, aquí estamos en una situación en la cual los, los choferes están haciendo vandalismo, exigiendo un derecho que ellos dicen que tienen de un 30% de la terminal, lo cual ellos no tienen ningún documento con lo voz que ellos son dueños de eso ni propietarios de la terminal. Haciendo, yéndose a la, al programa de Ale diciendo que van a hacer huelga como si ellos fueran Itran. Aquí el único medio de parar el transporte a ha San Santo Domingo es Itran. Ellos no son ni para para parar el transporte en San Francisco de Macorís. Así se fue al programa ayer a decir que ellos iban a parar el transporte, que ellos van a hacer huelga, que ellos van a hacer esto. Si ellos tienen el derecho, es lo que tienen que exigir vía a la justicia, vía legal, yéndose a los tribunales, yéndose a la fiscalía y demostrar que ellos son dueños de esa propiedad, lo cual los dueños no van de acuerdo con, con ese vandalismo que ellos están rompiendo cámaras, destruyendo la parada, largando piedras, alejando el cliente, el pasajero, lo tiene desasitiado, los mismos choferes con ese vandalismo los cuales todos los dueños que están alrededor mío no están de acuerdo con eso. Si ellos tienen derecho, que vayan y lo exijan a la justicia por lo legal. Ellos exigen un 30% de la parada, los cuales eso se compró entre 18 dueños en el, 2005, en el 2006. El 17 de junio de 2006 se compró esa terminal, los dueños, todos los dueños de la propiedad. Se les saca 50 pesos por guagua para ellos. Ellos se reparten al año 346 mil pesos para ellos. Todos todo los diciembre lo el a los reparten ellos. La población entiende que ellos están en una, una, un derecho que no ha adquirido, un derecho que no le pertenece, haciendo rebuses, haciendo varias cosas ahí que no son legales ni, ni, ni válidas, lo cual ellos, ellos están actuando con chantajismo y terrorismo al cliente, al dueño, a todo el mundo, yéndose a la prensa, desmintiendo cosas que no son, hablando cosas que no son. El nombre mío es Luis Salomón Acosta Secretario General de Simicho Prode. Sí, la señorita que. La feria tiene un alegamiento Que ellos son dueños de la propiedad Hay un título que dice que son 18 dueños Que se hizo un préstamo Donde 11 dueños Acumularon medio millón de pesos Para comprar la terminal Entonces los choferes y cobradores Creen que son dueños de la terminal Andan alegando que le den dinero Para quedarse en la terminal porque ellos son dueños, ellos no son dueños porque se habla con documentos. Fuimos a la fiscalía, la fiscalía le dijo que ellos no tienen nada que alegar porque con los documentos que se habla. Sí el dinero que ellos dicen eso es imposible porque a ellos se les deja 50 pesos que a fin de año se los reparten todos los años el grupo de chofer y cobrador que cada dueño deja 50 pesos por cada salida para entregárselo a ellos y repartírselo a fin de año a fin de año se los reparten chofer y cobrador no sé de dónde que ellos quieren que se lo busquen porque ellos dicen que son dueños de la propiedad y si ellos fuesen dueños de la propiedad cuando uno hace un lío de un vehículo que una guagua vale 74 mil dólares y se busca un millón de pesos, y se compren. entonces ellos son dueños de la guagua también. Esta propiedad es de 18 personas, Ahí hay un título... Con los 18 dueños, mi corazón. Somos es un grupo de malhechores, ¿no? lo de nosotros, nosotros. reclamando lo de nosotros. Mira, Mati, nosotros tenemos es nos daño aquí. y perjuicio. Eh, exactamente, póngalo así. Echámonos. ¿Es la propiedad de quién? De nosotros. Es la propiedad de nosotros. Esa es la propiedad de nosotros. No aquí nada. Esa es no, esto un nosotros. sindicato todavía. Yo aquí, aquí, un aquí, todavía yo aquí 22 años aquí, 22 años aquí. Esa no tiene nada aquí. Para que sea de ustedes. Cuando nosotros íbamos en la partida Caribe Tour que en mi casa fueran a las 5 de la mañana a buscarme, que llevan otro hermano mío sin saber de nada de transporte. Ahí sí si nosotros eran buenos por ahora, que no tienen que partir guagua, somos una basura para los dueños. Pero van a tener que coger lucha con nosotros. es situación Oye, lo que está sucediendo. Estos dueños de guagua le prometieron a algunos choferes de los que están a pie, que no están trabajando, de darle y a 50 mil pesos. Y 25 mil pesos los ayudantes. Nosotros cuidamos, está bien, que estaba bien. Para no forzarlo. Por el derecho de la casa, porque nosotros trabajamos muchísimo para pagar esta casa. Está bien, ellos pusieron su vehículo. Pero nosotros queremos que ellos nos den eso para que estén tranquilos. Y ese show no, no, no le cuadra a ellos. Todos los días ese todos los días y todos los días. ¿Qué le a No, supuestamente dice que lo van a dar hoy. Pero vamos a ver lo que sucede supuestamente supuestamente no lo, han dado. no lo han dado supuestamente no vamos a seguir la lucha en la lucha vamos a seguir el problema ahora mismo lo tiene algunos dueños como dos dueños porque ellos son 11 pero como algunos dos, dos dueños no quieren ponerse de acuerdo entonces los otros dicen que es fulano y fulano que no quieren pero que entonces eso es un lío para ellos, porque ellos son los que tienen su capital metido. Está bien que nosotros somos los choferes, pero que ellos tienen su capital, que eso es lo que ellos tienen que ver. Y a ellos no les cuadra todo, todo lo dije el problema. El transporte está normal, ya el transporte está normal. Ya usted sabe Gracias, profesor. Nosotros queramos que nos resuelvan a nosotros el dinero. Yo soy cobrador de aquí. Tengo aquí 22 años y necesito mi dinero que tienen que darme. Y ellos se lo dieron a uno. Y quiero mi dinero aquí a mí ha que darme 25 mil pesos le dejó en eso ni eso me toca me tocaban más dinero pero él le dejó eso porque quedamos de acuerdo ellos se lo dieron a uno y yo quiero mi dinero aquí hay un paro hasta límite aquí la, la primera agua no va a salir aquí ninguna van a salir hasta que ellos no nos resuelvan aquí por favor no,